su reino. Tomemos esta frase en esta semana con mucha así, piedad, con autoridad o que sé, para que podamos, en todo lo que hacemos o que vamos a hacer, anunciar el reino de Dios. Y por último, por último, es saber, mira, el Evangelio nos presenta el trono de Dios. El trono de